Vamos a empezar eh, la presentación de, mis de mi libro. Como no planeamos moderador, yo voy a moderar, aunque sea el autor. Entonces vamos a presentar ese libro, ¿no? el discreto encanto de la modernidad. Y ahí afuera, nada más para que para los que les interesa, en la en restante libro se vende también ese libro. Si les interesa conseguirlo. Entonces, ¿en qué orden vamos a hablar? ¿Cómo? ¿De allá, para acá? ¿Tú ¿De allá para acá? Ah, tú empiezas a sí. Bueno, entonces vamos a empezar con el doctor eh, Aureliano Otega que es eh, maestro de la. profesor de la Unidad de Guanajuato, donde además tiene varios cargos, no? <risa> bueno, no se menciona. Y es un gran conocedor del marxismo crítico, de la historia de la filosofía de América Latina, de la teoría crítica. ¿no? de temas eh, vinculados entonces muchas gracias por aceptar la invitación no, no, gracias y bueno siempre estoy estoy ahí porque bueno eh, como podrán notar no es pasivo la, la, la movimiento que se da actualmente en la teoría crítica en México pero sí es muy necesario entonces bueno ahí en donde es donde eh, se me convoca para algo de esta naturaleza estoy, porque soy simplemente muy convencido de que con la vía de la teoría crítica podemos realmente eh, aportar algo al establecimiento de esta sombría eh, sociedad, de este lobo de la teoría crítica, creo que es el ejercicio ejercicio establecimiento que no hay que echar por favor. Entonces bueno, acudiendo a esta convocatoria eh, eh, he presentado varios libros de, de Estefan. Esta es la, ter la tercera entrega en eh, forma de libro eh, de la producción eh, de Estefan Gardner de Mif. Antes ha presentado y ha un libro que ha venido realmente bastante práctico el crítico en México, José Sánchez Vázquez y la Rúa, después eh, ¿no? ¿no? Sí, yo, de, de, de... después otro texto que se es, que llama Fragmentos de Frankfurt y finalmente este este del canto la modernidad. Eh, podemos pensar que ya Estefan tiene una trayectoria en México a través de estas publicaciones, pero también de otras publicaciones y artículos en muy diversos medios. Y bueno, es importante porque lo hace en, en español y de esa manera su, eh, vamos, su impronta, su presencia, creo que es, eh, es mayor y es importante. Eh, a través de esta producción, no voy a seguirme al libro hasta este el final, voy de, a decir algo de él. A través de esta producción se han destacado básicamente cuatro temáticas, cuatro problemáticas eh, complejas, todas ellas, eh, y que eh, bueno, no es lo único que va a pero creo que es lo que principalmente característica sí, sí, sí, sí. caracterizaría dando eh, su boca. Eh, Estas cuatro problemáticas y me parecen importantes subrayarlo porque igual los convoco a quienes eh, tengan amigos para esto a asumir a esta especie cruzada, eh, serían las siguientes, la primera, el rescate de la variante crítica, de una valoración crítica más bien del marxismo crítico. Eh, sobre todo el marxismo crítico mexicano y eh, a través de sus autores emblemáticos eh, Sánchez Vázquez Oliver Echeverría yo lo he invitado a estudiar también a José Revuelta pero todavía dice que no está preparado eh, la, la segunda vertiente sería la crítica de la modernidad capitalista eh, esta compuesta a su vez por una reflexión eh, vamos muy duda sobre lo que llama Gander la destrucción de los judíos europeos, sus variantes La antimodernidad específicamente alemana y la crítica del eurocentrismo Este sería un segundo, digamos, continente en el cual ha, ha explorado Gander Un tercero sería la revisión crítica de la teoría crítica a través de varias temáticas más específicas la reivindicación de Walter Benjamin vamos, para que no lo gane la derecha porque hay una tentativa fuerte de esto la dialéctica de la ilustración y sobre todo la que yo llamo, vamos, denuncia de los falsificadores es decir, de quienes se ostentan ...como teóricos críticos por el único y simple hecho de que trabajan en Frankfurt y que creen que por eso son la Escuela de Frankfurt, y, y que Gander pone en su lugar. Es decir, que denuncia justamente este oportunismo, porque ninguno de ellos tiene ni el tamaño, ni la incidencia, ni la, el, el filo crítico que tuvo la teoría crítica en sus orígenes en Frankfurt, sobre todo con el elenco de sus fundadores. Y, por último, la posibilidad de un retoño en la teoría crítica fuera de Alemania, que es, que es lo que creo que lo que anima a todos los demás. Es decir, la posibilidad de que fuera de Alemania, de la cual eh, Estefan ha renunciado ya, aunque sigue viajando ahí de vez en cuando, la posibilidad de que la teoría crítica pueda tener arraigo y pueda desarrollarse de manera vigorosa fuera de Alemania y fuera de Europa. Eh, de hecho, yo creo que eh, Estefan vive aquí justamente, eh, vamos, pensando en que aquí es posible este desarrollo. Ahora, eh, hay una nota característica en todos estos eh, eh, incursiones, en todos estos eh, intentos. Es un examen de lo que, vamos... Eh, es un examen que no desdeña, sino al contrario, tiene muy presente siempre e involucra con su examen de las cosas, de la experiencia personal. Esto a mí me parece importante, no solo porque es testimonio, sino porque este testimonio creo que eh, no se demerita, sino al contrario, se enriquece con esta experiencia personal y que, vamos... Eh, configura una, una entrada, una introducción a problemas muy agudos como la destrucción de los judíos europeos, eh, siempre eh, con esta cercanía con esta familiaridad y con la familiaridad que da eh, su postura crítica que desde estudiante él, él recupera y que incluye, incluye, insisto, en sus propias reflexiones como testigo, pero también, insisto, como testimonio. Uh, vamos. Estos libros en general recuperan todo eso. O sea, la producción de Estefan de, de, de recupera todo esto. Eh, y sin embargo no se ciña esto. Cada libro también incorpora nuevos materiales que yo creo que enriquecen la reflexión y hacen todavía más sólido el testimonio. Eh, en este libro en particular hay una incursión eh, sobre Benito Juárez que me parece pues, muy sugerente, eh, vamos, yo no estoy absolutamente eh, con, de acuerdo con todo lo que dice Gander, hay muchas cosas en las que eh, contrapuntamos, pero eh, creo que eh, esta variedad temática no se resuelve en una dispersión, sino al contrario, hay un hilo conductor, y ese hilo conductor es lo que Podríamos considerar ese ceñimiento eh, muy cercano a la teoría crítica y a lo que podría ser la teoría crítica en México, en Latinoamérica y en un futuro próximo. El nombre de este coloquio del coloquio en el cual se y la presentación de este libro en particular eh, deja muy claras las cosas es la teoría crítica desde América ¿qué podemos hacer con ella aquí y ahora? en todo caso también habría un señalamiento eh, final con respecto a, a, a la obra en general de Gandler. es el aire fresco que eh, deja correr eh, justamente por todo todo lo todo que he dicho es decir, no es una no son intervenciones que, que, que se rindan muy fácilmente a los cánones están bastante despeinadas, por decir así y no exentas de humor entonces, bueno, creo que estos son elementos que eh, conforman al final de cuentas un vehículo idóneo para dar a conocer la teoría crítica pero también lo que es posible hacer la teoría crítica en relación con temas tan viejos como el liberalismo mexicano o el juarismo ¿sí? eh, llega a decir en un momento dado a Estefan que la verdadera modernidad fue mexicana y no necesariamente europea ¿no? Eh, justamente porque hace valer estos valores, la, la, la hace valer la libertad como eje del de, eh, discurso vertebrador de la, del Estado mexicano a través de esta herencia liberal sobre todo juarista eh, anticlerical eh, antidogmática y sobre todo civilista cosa que no sucede en Alemania, dice donde todavía los cementerios son los cementerios, fíjense imagínense, la, la la, la, la, la igualdad absoluta, que es la muerte, allá no es igual. Eh, en cambio aquí, desde la ley Juárez, todos vamos a cementerios civiles. Bueno, no, ya, no todos. Bueno, eh, como sea, es un libro eh, compuesto de ocho ensayos, insisto, que van desde la recuperación de una experiencia eh, muy personal, la destrucción de los judíos alemanes... México como modernidad y, eh, en fin, la unificación de Alemania, que bueno, nos dejan eh, muy buen sabor, de boca, a final de cuentas, pero sobre todo el compromiso de repensar las cosas una y otra vez, que es también uno de los compromisos de la eh, teoría crítica. Entonces, bueno, como somos muchos los que vamos a participar, yo aquí le dejo, este, pero, bueno, lean el libro. Bueno, muchas gracias Aureliano por la presentación Pues vamos a seguir con La maestra Estela Navarro eh, Que es maestra de la UPN, ¿no? Profesora de la UPM y acá está eh, haciendo, Terminando su quesito ¿no? Entonces, eh, sí, le doy la palabra a Estela Muchas gracias por sí. aceptar no, Gracias por la invitación Pues sí, justamente Yo eh, lo que quiero comentar Del... De, de el libro es eh, tiene que ver también con lo que Aureliano decía sobre la frescura y como el hilo conductor eh, algo que es muy importante es que yo lo creo es una teoría crítica viva porque o sea, no solamente es la teorización de cosas ajenas sino que es justo como con los pies en la tierra en dónde está y en dónde estaba, ¿no? O sea, justo es como esta historia eh, germano-mexicana que el mismo Estefan cuenta y que, y que le da como un toque como distinto y que permite, porque además bueno, está hecho dentro del contexto de ver la teoría crítica desde América Latina y entonces empieza desde la parte personal de este hay una parte que, que, es, que me, me parece muy, muy bonita que dice justamente con respecto al, al estar en México empieza su libro con una cita de, de Heim en donde habla eh, de, de estar en, en Francia pero en este caso Estefan hace la analogía y dice con respecto a sí mismo hizo un lugar donde dormir de vez en cuando sin pesadillas alemanas y un lugar donde despertar en medio de una abierta y crítica discusión intelectual que Alemania casi ya no tiene desde que perdió el sector crítico e ilustrado de su burguesía. Entonces es justo el como descubrir una posibilidad que va, eh, que va haciendo una crítica a lo que es el eurocentrismo. Y entonces, pero es justo desde la vida personal y va comentando cómo cómo va descubriendo desde el principio lo cercano temporalmente que había sido el nazismo de su propia vida, ¿no? O sea... Cuando al principio pensaba que era algo muy lejano y de pronto lo descubre, pues que pasó hace hace bastante poco e incluso cuenta en cierto momento como al siendo voluntario de bomberos van a hacer una experiencia y entonces este un simulacro y entonces suben a un a un lugar en donde está a un ático en donde está todo este, donde hay todavía plásticas donde empieza a encontrar polvado pero ahí la presencia del nacionalsocialismo entonces cómo eso lo marca y cómo empieza a ver este, la propia Alemania de una manera distinta y entonces y bueno y después empieza el, su primera eh, su primer ensayo es justo sobre la película Shock de, de el Asma y entonces cómo este también esa película lo marca y para él, no solo para él, sino en general para los jóvenes alemanes que la vieron, Alemania no es la misma antes y después de Shaw. Entonces, este, y justo es muy interesante porque el, el siguiente ensayo es sobre... Este, sobre el cuarismo y es así como un cambio de canal casi, o sea, muy impresionante porque cada ensayo es independiente y fueron incluso escritos en distintos momentos pero tienen este hilo conductor que va llevando como a la parte de de empezar a identificar la modernidad de una manera distinta, ¿no? Y entonces lo que distingue de, de Juárez que también yo tampoco estoy completamente de acuerdo, porque sí es una visión muy radical, este, es como como el, eh, el liberalismo político sí se da en México y no se da en Europa y entonces y que lo va caracterizando, lo cual sí es un hecho. Y, y justamente esta, esta separación este, iglesia-estado, que todavía no se logra, por ejemplo, en Alemania, y no solo no se logra, ni siquiera se cuestiona, ¿no? parece como algo natural seguir pagando el diezmo este, que tiene que ver con impuestos que el Estado, el estado recauda, para, este, pero que, que da a la iglesia todavía y que tiene que ver también con lo que Aureliano comentaba de, de este, pues de incluso el poder ser enterrado cuando uno muere tiene que estar al día en el pago de sus impuestos o sea, cosas este, que, son, que pueden ser absurdas entonces, ¿cómo eso va llevando a, pues al, a la posibilidad de encontrar un espacio a donde hacer teoría crítica? Y ese, y ese espacio lo encuentra Ironio en México. Y es como una posibilidad de, de, de hacer la vida. ¿no? Hay, este, hay otra, otra cita que quiero hacer justamente, que tiene que ver... Con, esta, con lo que está habiendo en México, ¿no? De lo que se trata es retomar la responsabilidad específica que existe en México por las condiciones mencionadas, de entrar a en la construcción de una crítica con afán universalista y analizar desde aquí, con una agudeza mucho mayor a lo que en general se atreven los llamados intelectuales tercermundistas, la realidad cuasi medieval o feudal de Europa, especialmente de Alemania. Entonces yo creo que es, este, es una, una invitación y que no es solamente eh, como la experiencia personal sino también tiene que ver con, eh, con la cuestión de, de, los, este, de los intelectuales como Sánchez Vázquez o como Bolívar que también dan sustento a una, a una forma de ver las ideas distintas y que pueden ser también una base para, este, para hacer teoría crítica de una manera distinta. Entonces yo, este, este libro, eh, coincido también que es el mejor libro de Estefan, también a mí es el que me parece él, es muy sintético, es muy fácil de leer, pero también muy profundo y es muy Estefan, ¿no? O sea, cuando este, cuando se lee, digo, se ve ahí espejo. Entonces, este, pues les recomiendo ampliamente que lo, que lo lean. Creo que tiene este. Creo que sobre todo pues está la invitación a hacer teoría crítica y encontrar esta posibilidad. Bueno, muchas gracias Estela. Pues vamos a seguir con el maestro Marco Grillo García Barrios, que es. Eh, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la USM y ha trabajado muchos años con Bolivia Chefería, y es uno de los primeros, creo que entendieron su importancia. Entonces, sí, muchas gracias por invitar eh, aceptar la invitación, sí. y gracias a ti, Estefan, por, por la invitación. Eh, bueno, ya eh, quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pues han ya dado una perspectiva con. Eh, amplitud de, de, de, de varios de los eh, de los méritos que tiene esta publicación que presentamos hoy entonces eh, voy a tratar de no ser demasiado reiterativo con lo que aquí se ha dicho eh, tenemos eh, en este libro una colección de ocho ensayos que efectivamente eh, tienen una secuencia que, que hacen que su lectura sea sumamente agradable y a la vez de, de, de un alto grado de, de profundidad en la reflexión teórica yo voy a, a tocar de estos ocho ensayos voy a hacer breves comentarios sobre cuatro de ellos eh, el libro empieza con una breve introducción que es antecedida por, un, por una cita, por un epígrafe del poeta Heine en donde habla de cómo sus breves estancias en Francia le permitían como escapar de la pesadilla alemana que es como maneja lo que era el despertarse con un dejo de de angustia, de insatisfacción profunda, en fin, de malestar por este, por vivir en Alemania. Y Stefan incluye esta, este epígrafe como para darnos el tono de lo que, de lo que ha sido su trayectoria eh, de su biografía y de su biografía intelectual y política, de lo que implica la decisión de haber abandonado... El país donde vivió muchos años y donde estudió y donde se formó académicamente de origen. Entonces el, el prólogo es muy importante porque nos da todo el tono de, de qué se trata la, la colección de ensayos que como acertadamente dice el profesor Aureliano Ortega tiene todo un hilo conductor, o sea hay, hay todo un criterio muy cuidadoso en, en la sucesión de los ensayos, en el acomodo de los ensayos en la colección ahora eh, otro de los de los, eh, de los logros de este libro o de lo que es de, de apreciar mucho como lector en este libro es que se trata de ensayos que estaban dispersos en una serie de publicaciones periódicas muy, muy variadas, muy diversas y que realmente apenas para los más cercanos los más allegados a Estefan había forma de ir conociendo esos textos de hecho yo que me aprecio de ser un, un lector acucioso de sus trabajos no conocía lo, lo que yo considero que son los dos textos principales y que es, son dos de los que voy a comentar en, en segundo término. Primero voy a comentar otros dos y después los que considero que son el núcleo del, del, del libro, el núcleo digamos, de la reflexión teórico-vivencial de este libro. Entonces, esos dos ensayos que, que, que, que yo no había leído hasta que están presentados en este formato de, de libro muy bonito, editado con, con mucho cuidado por la editorial Siglo XXI Editores, eh, son el ensayo sobre Benito Juárez justamente, que yo no lo conocía que salió en un boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia y otro texto que yo lo, lo tuve en mis manos desde que se publicó en 1990 es el texto digamos antiguo de los que se incluyen porque en general todos son del 2002 para acá pero hay un texto que es de 1990 que se publicó originalmente en alemán y que yo lo tuve en mis manos, pero como no leo alemán, siempre tuve como que muchas ganas de leerlo y apenas ahora lo pude lo pude leer. Y cada vez tenía más ganas de leerlo porque lo había yo conversado muchas veces con, con el autor, con Estefan. Le, había yo, le preguntaba yo mucho sobre la reunificación alemana es, es un trabajo sobre la reunificación alemana escrito al momento en que se estaban dando eh, los acontecimientos históricos entonces eh, ya, ya, ya en, en un momento haré un comentario un poquito más eh, detallado pero, digamos, tiene ese otro mérito, que nos acerca a trabajos que estaban dispersos o que de plano, como este de, de, de ¿Qué pasa en Alemania?, como se conocía originalmente el artículo, eh, que ni siquiera estaban accesibles para los lectores que, que, no, que no leemos en alemán, digamos, ¿no?, que, que, que, que leemos en español. Entonces... Eh, pues eso es yo lo que creo que es como muy importante del volumen como para incluirlo en sus bibliotecas y que lo lean y lo disfruten, ¿no? Creo que lo están eh, vendiendo aquí en el Congreso. Y eh, ya paso al, al comentario de lo, del, del primer ensayo y del último, que, que a partir de ahí voy un poco también, a, esperando no ser reiterativo, a subrayar algo que ya comentó Estela Navarro. Eh, el, el primer ensayo trata sobre el impacto que le, que le ocasiona al autor la proyección de la película Shoah de Franz Lanzmann eh, en Alemania en los años 80 y cómo esto lo eh, es una sacudida para él y para su generación, no para toda su generación, sino para los que estaban, digamos, comprometidos en un en una búsqueda, en una lucha política por eh, realmente, eh, digamos, anticapitalista y que en el caso de este grupo pasaba por, pasaba necesariamente por la revisión de la historia reciente en aquel entonces todavía de, de la Shoah, de, de, del exterminio de los judíos en Europa entonces eh, la película es una sacudida muy fuerte y ahí lo que tenemos es una reflexión de Estefan de lo que tiene como implicaciones para el trabajo teórico intelectual y el vínculo con la parte política y sobre todo vivencial entonces es, es como clave el, el, el inicio con este trabajo sobre Shoah en, como el primer ensayo de la colección y luego el último ensayo, ¿no? voy un poco a tratar lo, los dos extremos, el primero y el último. El último ensayo es un ensayo escrito tras la muerte de Adolfo Sánchez Vázquez. Y entonces lo que comienza, es, lo que comienza a narrarnos Estefan es cuando él conoció a Sánchez Vázquez en 1988 en su primera visita a México y todo el impacto también vivencial que le, que le provocó estar en contacto con un luchador antifascista europeo, como él nunca había tenido la oportunidad de estar antes porque dice en, en, en, en, en, en mi trayectoria de vida ya todos los habían matado o todos se habían ido a vivir a otros lados o estaban completamente marginados socialmente y ya no estaban digamos en actividad de que pudiera haber una interacción con ellos estaban ya completamente eh, en los márgenes excluidos completamente de, de, de la vida social entonces para él es muy impactante estar con alguien que es este, la historia viva de las luchas antifascistas en Europa ¿no? que además es un filósofo con una propuesta sumamente original, innovadora y esto es otra sacudida entonces tenemos una sacudida al principio que es ver la película Shoah y otra sacudida al final en el último ensayo que es el encuentro, el primer encuentro, el primer contacto con Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Y entre estas dos experiencias de vida está todo un campo de tensión en donde es lo que él son sus reflexiones teóricas teórico-políticas, desde una perspectiva vivencial. Entonces es un libro único, de verdad, porque es una manera de demostrarse el, el autor, demostrar sus inquietudes y demostrar sus motivaciones para escribir, como normalmente no hace ningún filósofo ni ningún cientista social. Entonces eso le da al libro un carácter muy... Muy sabroso, muy disfrutable. Yo creo que ante todo ese es eso, un libro muy disfrutable, como no había escrito Estefan antes. Porque el primer libro es un libro donde tortura bastante a sus lectores. O sea, es un tabique de 600 páginas, muy, como un tratado muy alemán, ¿no? Y entonces ahí es, un, es una lucha de resistencia la que lleva a cabo el lector. Y el segundo libro ya se acerca más a lo que es esto, pero no, no está tan logrado. Se queda a medio camino. Este ya es un libro de, de, de, de un intelectual ya muy maduro en su estilo, en sus temáticas, en sus preocupaciones, y que por lo tanto, leyendo este, ya no tienen que leer los otros No <risa> tienes otra gran ganancia de, de leer este libro. Bueno. Entonces, entre estos dos polos, entre estos dos extremos de, de, de los ensayos inicial y final, ahora paso a lo que considero que es el corazón temático del libro, que es efectivamente el ensayo sobre Juárez, que es el segundo de, de, del, del volumen, y el tercero que es el de la reunificación alemana. Ahí creo que pone todas las cartas sobre la mesa, ¿sí?, Ahí por un lado nos explica, eh, un poco no, no, nos justifica o nos fundamenta cuál es su, su, su gran amor por México y su gran arraigo o apego que ha hecho en México fundamentado políticamente en términos de, de la historia política de, de estas tierras y hace efectivamente un elogio tan exagerado del benemérito, de la figura del benemérito, que a veces uno sí cree que, que, que es excesivo, pero al mismo tiempo no lo es, porque al mismo tiempo uno ve las cosas desde una perspectiva que nunca se le hubiera ocurrido, como uno desde que nace aquí, y especialmente digo antes de que, de que nos quitaran el día feriado, ¿no? del 21 de marzo. Eh, vive uno inmerso en el, en el culto a Benito Juárez, simplemente un dato que seguramente todos los aquí presentes ya conocen, en la nomenclatura de las calles de la República Mexicana, el nombre que más se repite no es Miguel Hidalgo ni José María Morelos, es Benito Juárez, es el nombre que más se repite en la nomenclatura de las calles de todo el país. Entonces, bueno, uno nace y crece en medio del culto al benemérito y ya lo ve uno como un busto de piedra, como la estatua que está en, en Avenida Juárez, en la Ciudad de México, en el hemiciclo, ahí presidiendo todo, todo el, el espacio este de mármoles, ¿no? Pero no lo ve en sus implicaciones universales, no como un político que tiene, que dejó una huella en la historia universal, que eso lo captó muy bien por supuesto los legisladores colombianos que le dieron el título de benemérito, ¿sí? porque no se lo inventó él ni, ni ni sus amigos, entonces claro, afuera lo habían visto muy bien. Y Estefan lo ve muy bien, y lo ve como nosotros no lo vemos, por estar tan inmersos dentro de, de, de nuestra propia mexicanidad, digamos. Entonces eso también es algo que, que, que se aprecia mucho y que es muy muy novedoso. A mí me asombró mucho porque yo, yo la verdad cuando empecé a leer el ensayo sobre Juárez no esperaba gran cosa. Yo dije, un austríaco escribiendo sobre Juárez, pues habrá que leer a ver qué dice... Pero realmente no, no, no tenía yo mucha expectativa positiva y fue una sorpresa fabulosa el, el, el leer el, el texto. Aunque pueda yo tener algunas diferencias como las que aquí ya han señalado los otros comentaristas, pero este pero sí fue, fue una sorpresa. Yo creo que fue la sorpresa más grata de todo el libro. Esa, lo de Cuartes. Y luego lo otro, que como les digo, ya era una necesidad de leer el, el ensayo sobre la, la, la reunificación alemana, no y al leerlo ahí la sorpresa fue diferente, la sorpresa fue lo vigente que está el texto, porque es, es un tema el de la reunificación alemana de 1990, sobre el que se corrieron ríos y ríos de tinta en su momento, o sea, se escribió cantidades. Y yo les puedo asegurar que si hoy hacemos una revisión retrospectiva de todo lo que se escribió, unas cuantas cosas contadas con los dedos de la mano tienen todavía mucha vigencia y son muy rescatables y la mayoría de lo que se dijo todo es como, como todo lo que se publica hoy en día, ¿no? efímero, sin trascendencia, ¿no? Vivimos este en no sé, en una circunstancia muy peculiar donde las cosas duran lo que un tuiteo, digamos, ¿no? O sea, y se pierden en, en la nada. Y este texto sobre la reunificación es un texto donde la reflexión alcanza hasta nuestros días con una validez completa. O sea, el autor logró ver eh, eh, logró ver realmente lo que se jugaba históricamente de fondo, ¿no? hacia atrás y hacia, y hacia adelante, ¿no? hacia el pasado y hacia el futuro. Logró ver como las líneas de fuerza y por eso terminó saliéndose de Alemania, además. ¿No? como logró ver, ver, ver tan claramente lo que estaba ocurriendo no pudo más con el vértigo y se salió a otro continente lejos de donde había nacido lejos de donde había vivido de donde había estudiado eso es también muy muy interesante del trabajo eh, sobre Alemania ¿no? y entonces este, yo creo que ya ahí me dejo porque si no este, ya no ya no le vamos a dejar tiempo a la comentarista que sigue. Sí. Sí, pero muchas gracias por, por la invitación, Estefa. Voy a pasar la palabra a la maestra Lisette Silva Lascano, que actualmente está en el doctorado de Filosofía de la Unión. Ha ganado hace poco un premio muy importante, que se llama el premio Nomás Verín, a la mejor tesis de la Unión. Entonces, muchas gracias por, invitarla. Por, favor, por aceptar la invitación y me decir. Gracias a ti. Gracias a, a ustedes por estar por aquí y, y también al, a los compañeros del panel, porque ha sido muy interesante todo lo que han dicho. Uh, yo creo que no me voy a poder librar de las reiteraciones después de, de escucharlos, pero bueno, intentaré decir un poco más de un libro que en realidad hay mucho que decir. Eh, en primera instancia otra vez pues, agradeciendo a Estefan y creo que el hecho de que yo pueda estar en este panel tiene que ver, lo voy a, a, a poner así porque un poco explicaré después este, esta, esta, esta horizontalidad, esta forma de pensar que tiene Estefan de impartir cátedra y por supuesto que también yo creo es muy notorio en su manera de escribir y que lo relaciona yo creo que profundamente con esta tradición teórica que es la teoría crítica eh, he tenido la fortuna de, de ser su alumna durante la maestría y ahora es mi asesor y una de las cosas que, que tal vez más huella ha dejado en mí de, de tanto en sus clases como en sus libros es esa manera que ya se decía aquí de, de decir las cosas con sencillez, de hacer asequible, pero además de convertir aquellos temas que le son importantes, que esta es una de, la, de insisto, de las cosas que lo unen a esta tradición, eh, la teoría y la experiencia vital, el hecho de que la teoría crítica no está no es una cuestión muerta, no, no es algo que esté en los libros, es, es una herramienta vital, es una herramienta de uso cotidiano que tendría que tendríamos que tener aquellos que, que estamos insertos en, o nos intentamos insertar en ella y, y como tal, eh, un ejemplo de eso creo es este libro por el uso de la estética, por ejemplo. no. Yo recuerdo en clases de Estefan, en clase de estética específicamente, viendo a Walter Benjamin, a, a este, este excelente ensayo sobre el autor como productor, eh, él pone mucho énfasis en Benjamin, y Estefan lo reitera, en el uso del lenguaje, ¿no? en que el autor ya como productor está cambiando en esa es la, la puesta en, en práctica de la teoría crítica y de, de, la, de la gran tradición marxista. Desde el uso de, de los lenguajes se puede ya empezar a transformar y se puede tomar conciencia de ser productor como intelectual. ¿no? Y creo que aquí hay también un uso del lenguaje muy específico. Uh, a mí me gusta mucho el título, El discreto encanto de la modernidad, eh, porque evidentemente a todos nos recuerda la excelente película de Buñuel, que pues no es casualidad, ¿no? El discreto encanto de la burguesía, creo que como el texto de Estefan, parte de un hombre que lucha contra, contra el fascismo, contra la burguesía europea específicamente, Buñuel viene a México y después cuando regresa a Europa hace esta película y yo quiero hablar aquí algunas similitudes que encuentro, porque me parece que no es casual, ¿no? Uno, que utilice el título y dos, que el primer ensayo, como ya lo nombraron, sea también alrededor de una película, es alrededor de Shoah, y no es nada más que sea alrededor de Shoah, sino como mencionaba Marco y también Estela, Shoah marca al autor a tal punto que le pone en cuestión su propia realidad, su existencia vital en un lugar específico, en un momento específico, y de alguna forma él, eh, como lo despliega en las primeras páginas de su libro, eh, pondrá en cuestión eh, su, su hábitat natural, ya lo venía poniendo como como, autor, como estudiante de filosofía pero su hábitat natural no solamente con respecto a, a su crítica a, al capitalismo sino específicamente a Europa y a Alemania ¿no? y a esa falta de memoria que él con Shoah descubre que permea toda la sociedad alemana y lo lleva a, en última instancia a alejarse no solamente teóricamente de ese, de, de Europa, sino inclusive geográficamente, ¿no? Entonces se aleja y en esta lejanía pues surge este trabajo, junto con estos otros dos eh, trabajos eh, anteriores de Estefan, que yo creo que en gran medida respaldan esta, decía este vivir a la teoría crítica como algo que no solamente está en los libros sino que se tiene que expresar desde el lenguaje pero que también tiene que estar haciendo uso de la realidad cotidiana ¿no? y de la realidad cotidiana y de los lenguajes cotidianos usar al cine no es casual es nuestro lenguaje también en gran medida como Benjamin ya también lo puso y así con cada uno de los ensayos Estefan constantemente recurre a su, a su propia experiencia que creo que eso también una vez más lo conecta con la tradición de la teoría crítica, ¿no? Desde Marx, eh, Marx fue a las fábricas, los, los frankfurtianos, bueno, pues eran judíos que corrieron de ahí, ¿no? Y que tenían una estrecha visión, digo estrecha, una... Um, cercana visión con lo que estaba sucediendo, no, no era la teoría fuera del de acontecimiento histórico. Bueno, entonces decía yo que había algunos puntos que me llamaron mucho la atención, volví a ver obviamente el discreto encanto de la burguesía y probablemente es ese como... Inconsciente colectivo más en el, en el sentido benjaminiano, no en el sentido no, como una, una cosa que nos permea. Hay las primeras escenas de los burgueses eh, que se reúnen a comer, si ustedes recuerdan. Este, van a comer y entonces están en un restaurante que se supone que es muy bueno pero no los atienden rápido y se oyen unos llantos por ahí y entonces se paran. Los van a atender, ¿no? Les van a dar de comer. Sin embargo, alguien separa a las mujeres, y van atrás, y hay un muerto, que están velando, y que es el gerente del restaurante. Y sin embargo, les van a dar de comer, ¿no? Entonces, bueno, yo, a mí esta imagen, eh, pensando, esos son los burgueses, esta es la modernidad, ¿no? Ahí está Auschwitz, y después de Auschwitz está... Yugoslavia, y después de Yugoslavia está Ruanda, y después, y después, y sigue, y el muerto sigue ahí tendido, y, y, la, ¿no? y la modernidad sigue comiendo normalmente, digamos, este, junto al muerto. Y creo que esa es una de las críticas que están insertas de una manera constante, sobre todo, evidentemente, la imagen de Auschwitz, y, y lo que eso representa como ruptura de la civilización a lo largo de estos ensayos. Hay otra, eh, muy buena también, que es el jardinero de la familia burguesa es un cura y entonces llega una mujer y le dice que hay un otro muerto no ese se va a morir y que si puede ir a, a por favor darle la bendición entonces el cura va el cura va y le está dando la, ah, está para la confesión y él le confiesa que sus patrones eran terribles y lo explotaron espantosamente y él no pudo más y los mató y cuando le enseñan la foto, en la foto la ve y es él de niño, y entonces los patrones eran sus padres, y entonces el tipo ahí al que le está dando consuelo, pues es el, el asesino de su padre. Entonces, bueno, como buen cura cristiano, eh, lo perdona en nombre de Jesús, y este, vete con Dios, voltea, agarra un rifle y lo mata, ¿no? <risa> Entonces, bueno, igual, es, es, son imágenes de Buñuel, pero es un poco para hablar de, de esta crítica que tiene Estefan, a cada momento, a cada, a cada parte de esta modernidad que, que aquí todavía nos somete terriblemente y que, bueno, yo creo, el, el convocar este coloquio, el que estemos aquí, el que escribe este libro, tiene que ver justo con que es una crítica que no se puede acabar, que no puede tener descanso y que, como decía ayer el, el profesor... Eh, aureliano es urgente ¿no? esa es tal vez una si hay una diferencia con respecto a la escuela de Frankfurt es que la urgencia es cada vez mayor ¿no? si para ellos era evidente ya para nosotros eh, o sea la peste de Dinamarca ya no nos debería dejar respirar o no nos deja respirar ¿no? y bueno hay otro último momento que me gustaría narrar de la película para hablar también de, de otra parte de, del libro que es eh, cuando ellos son apresados por la policía. Nadie sabe por qué son apresados por la policía, se los llevan. Uno de los personajes principales es un embajador de un lugar que no me acuerdo, se llama como Miranda o como, no, pero que suena como Isla Caribeña o algo así. Se los llevan, lo llevan a la cárcel y en la cárcel están todos y de pronto empiezan a contar que hay un sargento que era despiadado, era un torturador terrible, y que un día la gente lo mata. Pero entonces ese día se celebra el Día del Sargento porque todas las noches aparece de ese día, ¿no? Y resulta que es esa noche. Entonces llega el Sargento ensangrentado y libera a los burgueses. El torturador, ¿no? Entonces, en eso despiertan. Si ustedes han visto la película, recordarán que es una serie de sueños. Sueños, son los sueños de, de, de la burguesía. Entonces, despierta el inspector que los apresó, recordando el sueño, y diciendo, ¡ay! Ve al sargento y le dice, soñé que los, que los liberabas. Y le habla el secretario de Estado para decirle que los libere, ¿no? Entonces, es muy buena la parte donde le habla y le dice, ¿pero por qué? Y pasa un avión. No lo escuché, ¿por qué? Entonces, no se sabe. Luego le dice al sargento que los libere y otra vez le, le pregunta otra vez al sargento, pero ¿por qué? Y hay ruido. Entonces nunca te enteras de las razones de por qué habremos deliberada la burguesía, ¿no? De por qué, de por qué esto tiene que continuar así. ¿no? Ese ese creo que es uno de los puntos. Digamos, yo no soy una exegeta ni una crítica de cine, pero leyendo el libro y tratando de, de tener una manera tal vez un poco distinta de abordarlo y sobre todo de invitarlos a ustedes a leerlo, porque de verdad es un, es un gran texto, que creo, como decía la mayor parte del panel, pues no sé si decir el mejor, a mí es el que más me gusta, sin embargo... También, como, como decía Marco Aurelio, está de alguna forma implícito el trabajo anterior. Eh, son ocho capítulos. Los primeros cuatro versan sobre todo sobre esta experiencia entre México y Alemania. Teóricamente, ¿no? Son sobre Shoah, lo que se hablaba del liberalismo mexicano, la reunificación y el eurocentrismo. Serían los cuatro primeros. Y los cuatro posteriores eh, son una especie de citación. De esa otra parte que no solamente Estefan abreva de la teoría crítica, sino de manera muy importante abreva, tanto de Sánchez Vázquez como de Bolívar Echeverría. Esos últimos cuatro es un reencuentro, me parece a mí, con ese texto muy académico, ciertamente, pero entonces facilitando, llegando yo creo que a concisiones, ¿no? a ser mucho más conciso, mucho más preciso sobre aquello que le impactó tanto, teóricamente hablando de estos autores, que de alguna forma también lo hizo venir a México y quedarse. Y además a diferencia, me parece, de, de, de, de su primer texto, desde esta perspectiva eh, de apropiación, desde la experiencia, ¿no? O sea, cómo los conoció, cómo fue, qué pasó con ellos, y, y bueno, eso es lo que yo quisiera decir, y una vez más los convoco a, a leerlo, es un gran libro, y te agradezco que me hayas escuchado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu presentación. Entonces, igual también iba a hacer dos tres comentarios eh, sobre el libro y tal vez también un poco sobre lo que dijeron los presentadores. Eh, no sé exactamente dónde empezar, pero ahorita lo que pensé todo el tiempo, ahorita que nos hablaron ellos, de alguna manera el libro es como un grito No sé cómo llamar en contra el oportunismo, ¿no? Entonces yo creo que... Estoy convencido que no hay nada peor en la vida que el oportunismo. ¿no? El nazismo no fue tan terrible en verdad por los nazis. Los nazis nunca han podido hacer lo que hicieron. Fueron terribles los oportunistas. ¿no? Que, que lo hacían posible, eh, no solamente con su callarse, no solamente con su apoyo implícito, sino con, son, con su cumplir su supuesto deber. ¿No? Mucha gente denunciaba a judíos eh, diciendo yo no quiero que los maten, pero ni mi deber es eh, den eh, denunciarlos. ¿No? Eh, no es que yo esté de acuerdo, pero las leyes son así, las reglas son así. Entonces lamentablemente tengo que participar en ese genocidio. Lo siento muchísimo, hasta me duele el corazoncito. ¿no? Hasta de noche, hasta a lo mejor hasta rezaron por la persona que mandaron la, la muerte pero participaron. Entonces el nazismo, eh, creo que eso no se ha entendido. El nazismo, la parte central del nazismo no han sido los nazis. Por supuesto, el trabajo más eh, terrible lo hicieron ellos, no, hay, no estoy negando a eso, es obvio que fueron ellos, pero es imposible. Cinco millones de personas en las camas de gas no mata a un puñado de unos cien mil nazis. O, o aunque hayan sido medio millón, eso es imposible, entonces eh, yo creo que ese es el gran problema hasta el día de hoy ¿no? yo creo que eso no ha terminado, el nazismo de una manera ha terminado, aunque tengo ahí mis dudas que tanto ha terminado, pero obviamente a primera vista ya no existen los campos, etc, etcétera. etcétera. Y ya el señor Hitler ya no está en el poder, etcétera, y su grupo tampoco pero el oportunismo sigue siendo exactamente el mismo y tal vez hasta peor yo creo que de alguna manera el oportunismo hoy es más fuerte todavía que en la época de los nazis esto es algo que capté hablando con gente de la generación de mis padres eh, y de mis abuelos que ellos por lo menos todavía tuvieron la doble visión en el nazismo había todavía maestros no nazis había maestros, claro, los muy abiertamente antinazis ya los habían quitado o matado o mandado a la cárcel había gente que estaban de manera semi-velada antinazis y no los quitaron los nazis cuando yo fui a la escuela, yo no había estos, ya no había estos maestros. A diferencia de mi padre, que vivió el nazismo, mi formación es más nazi que la de mi papá. ¿no? Porque los no nazis ya no estaban. Estaban o muertos o exiliados. ¿no? Entonces, eh, y de esta formación, y insisto, no es una formación abiertamente nazi que recibí. Es una formación para el oportunismo insisto, más que la época del nazismo ¿no? y no es para hablar de los nazis de decir, había restos de la época anterior todavía en la mera época del nazismo en los que hoy en día ya no hay no, hoy en día los restos de la época anterior del nazismo desaparecieron y el nazismo no, de esto estoy convencido al contrario de lo que dicen normalmente normalmente se dice al revés. el nazismo ya terminó y poco a poco lo superamos, estoy convencido que eso es una mentira absoluta asquerosa y absolutamente estúpida no coincide lo más mínimo con la realidad eh, pero sé claro, esa mentira que nos conviene a todos, incluso a los no alemanes, porque el nazismo obviamente nació allá, se hizo fuerte allá pero es un fenómeno mundial de esto estoy convencido, ni siquiera Solamente de europea, por supuesto, sobre todo Alemania, Austria, en segunda instancia, europeo, pero en el fondo de mundo mundial, nada más vean, váyanse al Palacio Nacional, ahí pueden observar, Diego Rivera lo pintó, hay una bandera, eh, da suástica, los colores mexicanos, se dice Partido Nacional Socialista Mexicano, México había relativamente poco de esto, había en comparación con la Argentina y otros países del Cono Sur, pero todos, había una corriente bastante fuerte, no el mismo partido, Acción Nacional, tiene una relación directa con el fascismo europeo, y mucha gente de la izquierda, Mexicana, a sabiendas de esta historia, votaron por Fox. Votaron en el fondo con partido criptofascista. ¿no? Entonces, esto expresa una total falta de conocimiento histórico. No, la, la, no el conocimiento en como en total, sino la toma en serio el problema. ¿no? Y, y entonces, yo creo que esa es el, la idea. Por este libro es un poco provocador, claro, eh, y para, digamos, como oponerse lo más que se puede a este oportunismo. ¿no? Y un oportunismo eh, de los más importantes es el que dice que bueno los que ganaron en las guerras coloniales son los mejores digo nada más oportunista que el eurocentrismo, y sin mínimo bueno, como se impuso el catolicismo como se impuso la ideología europea como se impuso la idea que México y otros países eh, nada más por haber, por haber sido colonizados colonizado, deben ser, por algo les pasó eso ¿no? esa es la idea no por algo los mexicanos tenían que dejarse bueno los mexicanos les, decimos hoy no pero aquellos grupos que vivían aquí, equipo algo los europeos les Claro. ¿Por qué? Claro, porque no la hicieron, porque eran inferiores, eso es lo que implícitamente o no tan implícitamente se está pensando hasta el día de hoy. Y a esto me quiso oponer, y puesto un poco, por ejemplo, el texto muy citado ahorita en la presentación de Juárez. No, realmente estoy profundamente convencido que no hay nadie en Europa como Juárez. Tal vez Robespierre, si lo vemos con muy buenos ojos. Más o menos, más o menos se puede medir con él. El Robespierre es la historia de la guillotina. ¿No? Eh, algo que en esta medida no tenemos con Juárez. Y no es para negar las contradicciones de Juárez. Juárez es un político burgués, un poco capitalista, liberal, todo lo que estoy en contra. que <ríe> no, no soy ni burgués, ni, ni bueno, no quiero ser burgués, ni liberal, ni, ni nada, ni capitalista. Pero de todos modos, de todos modos Juárez en su momento no es Robespierre. No es este señor que manda miles y miles a la guillotina con el pretexto de propagar la contrarrevolución, que el marqués de Sade criticó muy bien, diciendo que es un pretexto. ¿no? Entonces, en ese sentido, Juárez es superior a Robespierre, de esto no hay ninguna duda. Estoy seguro, en términos del movimiento liberal mundial, es él, pero mero, claro, él como representante de un grupo, por supuesto, ¿no? tampoco hay que caer en el personalismo, pero Juárez y su grupo, que algunos a lo mejor han sido hasta más radical que él, que este grupo, que se representa en la persona de Juárez, son únicos en la historia mundial. Y insisto, como para la época liberal, que por supuesto que superal, <ríe> por supuesto que dejarla atrás, que en su momento histórico, y hasta hoy en día vivimos en este momento, liberal y burguesa y capitalista, eh, son los mejores representantes de esta clase. No le estoy ninguna duda, porque la clase burguesa tiene obviamente una gama muy amplia, ¿no? gente muy sacada al fascismo, o incluso metido ahí, y gente como Juárez. ¿no? En esta gama, hoy en día el más interesante es Juárez. ¿No? Entonces, eh, y los más... De, un poco entre, los mismos interesantes son es la burguesía alemana en su sector pro-naz. entonces esta es la idea principal del texto y ahí está la vinculación con los textos sobre el nazismo ¿no? yo estoy convencido que Alemania nunca ha sido un país burgués hasta el día de hoy no tiene elementos Intentos, hay rebeliones interesantes en Frankfurt en 1848. Había una rebelión burguesa muy importante de estudiantes que fue aplastada con cientos de muertos. Había luchas parecidas en otras ciudades. Había intentos varios, incluso interesantes, interesantísimos, de un sobre todo jóvenes estudiantes de la burguesía que trataron superar el feudalismo, Pero todos sin excepción, esas rebeliones, todas sin excepción, fueron aplastadas de manera absoluta y contundente. No quedó nada de ello, nada, no poco nada, entonces esto es la, digamos, la diferencia, y claro Francia por lo menos tuvo su revolución, insisto estoy convencido que la reforma mexicana la independencia mexicana son mucho más radicales que la revolución francesa estoy, estoy convencido eh, pero de todos modos, por lo menos tuvieron su revolución en Francia y cortaron la cabeza al rey no una vez la historia, por lo menos en vez de cortar la cabeza a campesinos, a judíos y, y supuestas brujas, etc cortaron la, la cabeza a alguien que sí se lo merecía por todos sus crímenes, los pues, que bueno ¿no? era una excepción Hoy en día las elecciones de Francia ven que esto es ya muy lejano, pero de todos modos lo hicieron. Alemania ni siquiera eso hemos hecho. En Alemania se ha ni una sola vez, ni una sola cabeza, un solo rey o príncipe. Hasta el día de hoy no se ha hecho. Nunca. Entonces eh, ni se ha encarcelado ni siquiera. ¿No? Algunos nazis, pero fueron los aliados que lo hicieron. Entonces, eh, hay muy pocos nazis, como 20, fueron castigados por sus crímenes. Entonces, de, insisto, cientos de miles que participaron en eso entonces es un poco la idea del de libro ¿no? ponerse a estos oportunismos un, uno que festeja a Alemania falsamente a, a todas luces falsamente como país supuestamente democrático supuestamente burgués supuestamente liberal que no lo es insisto, no está para festejar liberalismo o la burguesía que ni siquiera este estado han alcanzado ¿No? se pueden dar muchísimos ejemplos uno es el que mencionó a Aureliano de los cementerios eh, panteones civiles que hasta hoy en Alemania existen de solo en las grandes ciudades y las pequeñas ciudades ciudades y los pueblos, si ustedes mueren y no han pagado los impuestos de iglesia es un problema grave, tienen que llevar sus cadáveres, a ah, su cadáver más bien, a veces cientos de kilómetros a una ciudad eh, con un panteón civil, es una de las razones principales porque mucha gente paga el impuesto de la iglesia, aunque no quisieran, pero quieren ser enterrados cerca de su familia o de sus seres queridos. Entonces, en, en ese, otro ejemplo sería eh, la, la deuda. No en México desde Juárez la deuda no se hereda. Si ustedes se mueren y tienen hijos, sus hijos quedan sin la deuda. En Alemania no. En Alemania la deuda se hereda. En Alemania en el sentido de la esclavitud, en el sentido estricto, nunca fue cancelada. Ustedes pueden renunciar en su totalidad a la, a la herencia de los padres. No en México ustedes pueden quedarse con la casa de sus padres y no pagan la deuda del coche. Eso en Alemania es imposible. En Alemania se, se es una sola herencia, por ejemplo una amiga, una amiga mía hace cuatro años se suicidó y tenía muchísima deuda porque vivía los últimos años con pura, puro préstamo de amigos y bancario y dejaba lo único que dejaba, lo único, era una bolsita chiquita, que hasta hoy no sabemos qué evento, sus amigos y ni su hijo y ni su madre, a lo mejor la carta despedida, pero la policía se quedó con la bolsa, diciendo que es parte de la herencia. Entonces pues no se sabe si en la carta de espíritu ni el hijo puede ver que llevó a ella al final, no se sabe, nadie sabe dónde dormía, muy probablemente en la calle no, ya no tenía nada, daba su bolsita brincó con ella, entonces nadie sabe que hay dentro, menos la policía, porque es parte de la herencia, el hijo tiene que pagar cientos de, no, no, decenios de miles de euros para saldar la deuda y con eso le dan la herencia que es esta bolsita, entonces eso es Alemania eh, los hijos heredan la deuda digamos, esa es la manera principal como se organizó la esclavitud ya en en la, en la fase, digamos, donde supuestamente estaba ya prohibida entonces es un país, se ponen a miles de ejemplos claramente feudal Alemania es un país feudal pre-burgues, que tiene elementos que se parecen a la burguesía a un estado burgués, pero son elementos mínimos e irrelevantes de claro, en, términos en términos económicos es un sistema capitalista, por supuesto pero se combina políticamente el sistema feudal y es un total tabú, de esto no se habla y es uno de los secretos de entender el nazismo no, la única clase que en su totalidad apoyó al nazismo fue la clase feudal, la clase burguesa estaba dividida un sector muy nefasto del monopolista lo apoyó pero había muchos otros burgueses, no solamente de burgueses judíos, también burgueses no judíos que no estaban de, de, de todo de acuerdo y tuvieran sus reservas mientras la clase feudal no tuvo este problema, estaba íntegramente, y esto incluye la iglesia católica en su jerarquía por lo menos la esta jerarquía estaba íntegramente incluido al nazismo, dicho de paso eh, es un gran problema hasta hoy, el ¿no? XII fue nazi digamos, no fue mismo el partido nazi pero Hitler no había llegado al poder sin Pio XII porque Pio XII antes de ser papa era el nuncio apostólico en Belín con el nombre de Paticelli, y Pacelli eh, Pacelli, perdón, Pacelli, gracias y Pacelli fue importantísimo porque había un partido que se llamaba Partido de Centro Católico que robaba entre comillas muchos votos a los nazis porque era también muy de derecha, pero no eran los nazis entonces dividían los votos y, y había negociaciones entre los nazis y Pacelli que ese partido tiene que disolverse para que los votos se vayan con los nazis esto fue decisivo para, la, para la que Hitler llegue al poder y efectivamente simplemente y logra con su poder el representante del Vaticano convencer a los jefes del partido del centro católico se disuelven con la recomendación a sus miembros o a sus seguidores que voten por los nazis sin eso los nazis muy probablemente no hubieran llegar al poder Pacelli es es de los más importantes para el nazismo y se hace Papa después y fue santificado. No hay, digamos, unas plazas más, lugares más sectanos Vaticano se llama hasta hoy Plaza Pio XII. Entonces el Vaticano está plenamente, en la, y, lógicamente hablando, en la línea del fascismo, ni el Papa, supuesto es que la fascista ha hecho nada en contra de eso. Entonces, nada relevante que yo sepa, por lo menos. Entonces, en ese sentido, eh, Europa en general, no solamente Alemania, es un continente profundamente feudal y con esto, como el fundamente Fascista. ¿No? Otro ejemplo del Vaticano. El Vaticano, como ustedes a lo mejor saben, perdió su estatus de Estado independiente en la unificación italiana a finales del siglo XIX. ¿no? Había de Italia, estaba dividido en muchos pequeños estados. Uno de ellos era el Vaticano. Al unificarse de Italia, el, el Vaticano, como todos, o casi todos los otros estados también, pierde esa autonomía. Se hace parte de Italia, es un barrio de Roma, ¿no? con el pleno poder de la policía, de los jueces, italianos. ¿Y quién lo restablece? Eso sí. sí, sí ¿Cuántos saben quién restableció el Vaticano como como Estado? ¿Sí sabe alguien eso? ¿Cómo? Exactamente, Mussolini, ¿no? Pero muy, poco, muy, muy poca gente sabe eso. El Estado Vaticano existe hoy en día exclusivamente por Mussolini, es una fundación 100% fascista. Claro, uno puede hacer referencias históricas, pero en su momento, como Estado moderno, es por Mussolini, es una creación fascista y es un tabú también. Bueno, entonces, como estos en muchos tabús que insisto que existen solo por este oportunismo que mencioné, ¿no? Y que en Europa estamos en este oportunismo del olvido. Y no solamente es olvidar los muertos, los asesinados, ¿no? Eh, los crimen de los nazis, sino es olvidar la realidad actual de Europa, que insisto es la realidad fascista feudal o feudal fascista que no es lo mismo pero están directamente vinculados no me refiero al feudalismo histórico de la edad media este feudalismo modernizado que es mucho más brutal que el histórico, y no es para festejar la edad media, la edad media obviamente nunca ha hecho un crimen de la magnitud de los nazis ¿No? Entonces, insisto, por supuesto la Edad Media tiene sobre todo fases bastante críticas y problemáticas, pero el feudalismo en su fase, digamos, culminante en términos de represiva es hoy. No eso es algo que algo no se entiende y sobre todo con el fascismo que de alguna manera sigue eso no está realmente terminado entonces eso un poco quiere denunciar el libro y creo que la otra cara, la, la subestimación de muchos mexicanos o latinoamericanos de su propia historia tiene que ver con eso y me, ahorita me voy a odiar con lo que voy a decir pero voy a decir de todos modos yo creo que el antipreísmo, no soy preísta ni mucho menos pero de todos modos yo soy enemigo del antipreísmo el antipreismo como dogma porque el antipreismo es en gran medida elogio de, de derechos Discúlpenme, y la izquierda mexicana ingenuamente se subió sobre este caballo porque el antiperiodismo es esto: una cuestión pro-favoral eh, en, en favor del colonialismo en favor de la estimación de Europa. No es casual que muchos izquierdistas hasta hoy de México tienen esta falsa idea de Europa, tiene que ver con eso. ¿No? El antiperiodismo, como dogma, por lo menos, digamos, si se analizan los detalles, es otra cosa, pero como dogma general, es una cosa que da de la acción nacional ¿no? del partido criptofascista mexicano. Entonces, el criptofascista, no lo digo así. El azar. si ustedes analizan la historia del partido lo ven, eso es algo documentado en muchos sentidos, no es una exageración mía, lamentablemente es el hecho, aunque haya contradicciones, hoy en día hay Javier Corral, etcétera, etcétera, ¿no? pero digamos, hablo de, digamos, de la totalidad de la historia de ese partido y de su presencia entonces, eh... En ese sentido me hace muy problemático este rechazo barato al PRI, sobre todo el PRI histórico. Claro, el PRI ya está sacando solamente el PAN, etcétera ya. Me refiero más al PRI hace, digamos, 30 años. Cuando llegué a México, eh, al DF, por ejemplo, nunca en mi vida estuve en libertad, en una ciudad donde era tan fácil manifestarse públicamente. Había manifestaciones y apareció la policía únicamente para desviar el tráfico. En San Alemania eran 2.000 manifestantes y había por lo menos 2.000 policías altamente amados, con macanas, siempre dispuestos a pegarnos. En general, eran dos policías por un manifestante. ¿No? Cuando les vivía en México había no o sé sea, 20 manifestantes y aquí había como 100 policías para desviar el tráfico. Yo dije, ¿qué es esto? Y todo el mundo hablando mal del PRI, insisto, no es para hablar bien del PRI, no me malentendan. Pero yo creo que la, la crítica barata del PRI subestima esta historia, subestima, digamos, que la burguesía mexicana representada de fondo en el PRI, por supuesto, es partido por burgueses, ¿no? es partido por capitalistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero la burguesía representada en este partido no tiene nada que ver con esto, bueno, históricamente, no me refiero a hoy, pero en su historia, y en este porque sabía que este sitio de ya hace 20 años eh, no tiene nada que ver con la burguesía europea, o oh, muy poco, sí tiene que ver, pero mucho menos, obviamente, que los mismos europeos tienen que ver con su propia burguesía, y eso es justo lo que quería porque festejar, yo sé que lo haga alguien que se autodeclara marxista, es raro, y en ese sentido entiendo lo que dice Aureliano, por supuesto es rarísimo, yo nunca pensaba que voy a festejar a un burgués, a un liberal, pero me viene la necesidad de hacerlo justo por este, creo, este esta, esta menosprecio de la propia historia, ¿no? que es una mezcolanza de un eurocentrismo, un festejar estúpidamente, disculpen a Europa y al mismo tiempo subestimar también estúpidamente, también discúlpeme la propia historia ¿no? insisto que es parte de este oportunismo ¿no? el antipriismo en su eh, expresión histórica hace 20, 30 años es seguro que es parte del oportunismo ¿no? no, insisto, no es para defender este partido en lo más mínimo este partido casi me corrió del país no tengo ahí unas cuentas pendientes aunque él, que el, el que más lo hizo después se, lamentablemente falleció <risa> pero eh, digamos este partido me hizo la vida de pedazos por nada estoy con él, ni mucho menos ¿no? incluso más que el pan de chorotas a mí me fue en México en la época del pan, pero de todos modos esto pues, no va a perder la visión crítica de la historia y el PRI, insisto, no tiene una historia fascista ¿no? entonces ya voy a dejar hablar tanto de este partido ¿no? pero lo que quiero decir, lo digo como, como expresión de un problema mucho más profundo ¿no? una insisto un una, una mal entendimiento de la importancia de tener una burguesía radical una burguesía que se toma en serio la ruptura con el feudalismo. Y ese es el PRIS. No diga el PRIS más que eso, pero en el fondo creo que mentiras me se toca si no se trata, es una cosa muy compleja, pero la cosa es, central es esa. Una burguesía que dice, nosotros tomamos el poder en serio y quitamos la clase vieja feudal, y es en serio, no es en, no es en, no es en, no es en broma, eso va en serio. Expropiamos todas sus tierras. ¿no? En Alemania hasta el 30% de las tierras agrícolas son propiedad de la Iglesia Católica, el 30%. En Austria es un poco más. Y yo casi en tiró casi todo de la iglesia ustedes van al restaurante, preguntan quién es el dueño de una ciudad, no, pero en el campo es la iglesia, la renta al, al supuesto, al que uno aparece ese dueño preguntan de quién es este valle entero un valle que camina cinco horas un extremo el, otro es, el valle entero es de la iglesia con todo y vacas y granjas y todo hasta, hasta el día de hoy es así porque no tuvimos una independencia digamos, no tuvimos un, un Juárez es que es lo hogar de Europa como desde ahí se si es la colonia se pensaba estúpidamente que no estamos proceso de independencia, pero también lo no necesitamos. ¿no? Como nos vendían bueno, el cuento que los, ex, los explotadores son nuestros cuates, porque hablan el mismo idioma y se parecen más o menos físicamente, tienen el color del pelo parecido, etcétera, etcétera. Con este argumento estúpido, nos convencieron que no necesitamos no mucho de independencia. En también este tiro estamos atrasados. América ya lo hizo. Estados Unidos, México, Argentina hicieron cada uno a su manera con sus contradicciones, y hay mucho que criticar ahí. Decían su lucha de independencia en Europa, todavía es por, por hacer hace eso, te de independizarnos independizanos de nuestra clase alta claro, a lo mejor es más difícil verlo por la, la no distancia geográfica, a lo mejor parte de puesto viene acá, mis amigos siempre me critican dicen, tú piensas en la maquillita de México, ya la hiciste ya te está fácil, eso? y no, obviamente no, no es tan fácil, lo sé lo traigo adentro, traigo la memoria, la educación y todo eso, las costumbres pero yo creo de todos modos sí ayuda a la, la distancia geográfica, ¿no? y en ese sentido también creo, eh, los liberales mexicanos supieron muy bien usar eso ¿no? la distancia geográfica es una ventaja no es una desventaja también, pero también es una desventaja de y creo que se subestima esto en México. Y mucha gente anhela ir a Europa, estudiar en París, estudiar en Berlín y regresan y han hecho pedazos casi todos. Pedazos de los psicológicos, a esto me refiero. Entonces, es un poco lo que quería expresar con este libro. Y para mí realmente fue una liberación venir acá. ¿no? Realmente en Alemania, yo, yo sentía que tengo tres o cuatro opciones. ¿no? Una, y uno como seis de mis amigos se suicidaron, los más inteligentes. Realmente no hay duda, los seis amigos más inteligentes se suicidaron. A la última, así, era reina hace cuatro años, los otros hace mucho más. Luego, eh, otro amigo mató a su mamá, que tampoco me pareció buena opción, diciendo... Sí, lo interesante es que hay que en serio con la policía. Lo pre, él se entregó después a la policía le preguntaban, ¿por qué la mataste? Dice, porque es de la Gestapo y me iba a matar a mí. Lo hice en defensa propia. Y todo el mundo decía, enloqueció. Y yo pensé, es la frase más decente de su vida. Porque yo conocí muy bien su mamá, que comía ahí por años cada miércoles. Porque vivía lejos de la escuela y los miércoles fui con este amigo junto al deporte, a básquetbol. Entonces ella amablemente era amiga de mi mamá y me lo invitó a comer. Era horrible, la mujer realmente nazi, nice, no, no creo que la haya matado su hijo, pero percibir que ella tiene una, un ambiente una pensar tipo Gestapo tampoco creo que haya sido la Gestapo que sí había algo de eso en esta familia, sobre todo en la mamá entonces el hecho que la haya matado digo, no creo que haya sido la solución más elegante pero eh, si sí, no era la locura cuando él le declaró ella es que la Gestapo, me quiere matar si sí lo mató psicológicamente lo acabó, entonces esto tampoco ha sido una opción para mí. bueno, no quería ir después este de camino tampoco aunque mi mamá es diferente, de todos modos no Sí, no. la tierra cero opción opciones claro, así es igual esa es la más común, asemejarse al oportunismo, que digo, asemejarse a este ambiente criptofascista que supuestamente no muy democrático todo el mundo ya es vegano, ya, come animal, ya no come animales ya son muy respetuosos a no ser muchas cosas, etc que qué bueno, no me quiero burlar con eso pero es como un refugio ¿no? para olvidarse de los problemas centrales ¿no? y entonces eh, es una poca comparación a opción mis amigos casi todos están o totalmente asemejados a eso o están muy tristes. La, digamos, la depresión, digamos, sin suicidio, digamos hasta hoy, sin suicidio, hoy también es un refugio. ¿no? En la depresión, encerradas en la casa, es, también hacen mucho. Los más decentes hacen eso, ¿no? Son depresivos y no gozan no la vida en lo más mínimo, ¿no? Y claro, la otra opción era la gas. <risa> no Y la, la pregunta era alagarse a dónde, ¿no? Porque tampoco es tan fácil, porque el mundo, como dije, el problema es mundial. ¿no? En Alemania, digamos, lo expresa de manera más pura, ¿no? El problema, ¿no? Más clara, más tensa, pero no es un problema únicamente alemán ojalá que lo fuera, pero no lo es. ¿no? Entonces, claro, leí, yo estudié aparte de filosofía, también estudios latinoamericanos y leí muchos textos sobre la historia de los diferentes países de este continente y sí me fascinó la historia mexicana. Por Zapata, digo, lo que representa Zapata o Villa, por supuesto, por Cárdenas, ni hablar, ¿no? Lázaro Cárdenas y pero también por Juárez, aunque Juárez en verdad me enteré relativamente tarde de los detalles, pero todos, pues, algo ya sabía. Entonces me fascinó la historia de este país ¿no? que creo, insisto, que este, los habitantes lo, lo subestiman Claro, como dice Marco, hasta el mismo PRD votó para quitar el día festivo del 21 de marzo, que es un crimen, de los peores crímenes que ha cometido el PRD. ¿No? ¿Cómo quitar el día festivo? Y dije, ¿por qué no quitar? ¿Por qué no cambiar Navidad al lunes más allá no? ¿Por qué no festejar el, el 20 de diciembre con el argumento del turismo nacional? argumentos estúpidos que usó el mismo PRD también. ¿Por qué no? ¿Por qué no se Santa? Bueno, eso es el domingo siempre, pero ¿por qué no esos días festivos que se, eh, católicos que todavía existen también en México? ¿Por qué no cambiarlos a un lunes? Eso es el divertirismo. ¿no? Incluso porque no cambia Semana Santa sobre lunes, ¿no? <ríe> Eso era divertísimo ¿no? Entonces, para interrumpir la tradición católica, ¿no? Entonces, no, se interrumpe la tradición liberal, jurista. Ahí dice el 21, olvídenme, más algún lunes por ahí para que los hoteles se llenen, ¿no? Entonces, lo que decir, si el PRD se expresa ahí claramente, no tiene nada más niña en la conciencia histórica y de pedir el pan y hablar, ¿no? Entonces, y pero insisto, ¿esto por qué ha sido tan fácil? ¿Por qué casi nadie protestó? Porque en general la población mexicana ya está ni mi acuerdo con o por lo menos no protesta, ¿no? O tampoco es tan fácil que nada más estos tres partidos y sus representantes son vendidos no? la misma población, las protestas eran mínimas, no? entonces en ese sentido este oportunismo, claro, no como en Alemania, por supuesto, que también está llegando aquí, pero insisto, que yo creo que en México sí ha sido una opción para mí aunque yo si la izquierda se me critica, digo que festeja demasiado, y entiendo esta crítica a lo mejor si yo fuera mexicano diría lo mismo pero de todos modos, desde una perspectiva de mi propia vida, sí ha sido un lugar como si la el poema de Heine donde podemos dormir más o menos a gusto por lo ¿No? menos despertando cada mañana así con pesadillas, porque en Alemania eso no es una, un invento mío. ¿no? Realmente tuvo no muchas pesadillas, porque en Alemania por el puro hecho de mencionar esta persona que ahorita tiene poder eh, fue una así, uno se mete una cantidad de problemas que no se imaginan. No yo realmente. Nunca, bueno, una vez una hora por tomar una casa, pero nunca estuve en la cárcel en términos serios, ¿no? Nunca fui perseguido, digamos, de verdad. Pero sí me hacía en la vida, digamos, eh, difícil. No digan, nunca fue cosa seria, ¿no? Pero sí fue algo muy, en términos psicológicos, sí fue serio. En términos materiales, no. No siempre me zafé, tuve una muy buena abogada. Pero, y que, que me salvo porque el, el, el, el, el director de la unidad de Frankfurt me demandó como 15 veces, ¿no? Y siempre me zafé por mi abogada, que era genial, ¿no? Pero eh, era además psicóloga, te ayudó mucho. Pero, eh, pero de todos modos si sí tuvo pesadillas ¿no? el jefe del banco alemán, el Deutsche Bank que era Hermann Josef Abbs era el consejero financiero principal de Hitler y después de Hitler de todos los gobiernos alemanes hasta su muerte que su muerte hace como 19 años o 18 años ¿no? hasta Helmut Kohl todavía lo usaba como el consejero financiero Hermann Josef Abbs fue uno de los nazis más importantes él nunca fue partido que yo sepa no fue mismo del partido pero eso es irrelevante o por lo menos tenía un cargo alto no no me acuerdo si fue un miembro normal, pero él era uno de los nazis más importantes, tal, nazis ahorita otro sentido la palabra, quiere decir no los mismos partidos, sino lo que organizaron esta cosa, entonces él tomó las grandes decisiones financieras, tal vez era más importante que Hitler, cuando murió Hermann y Josef Abs, los periodistas alemanes, todos, cinco los de izquierda, tenían 10, 15, 20, hasta 30 páginas de puras esquelas, nunca había visto en mi vida algo así, él ha sido de las personas más respetables en Alemania, según la oposición. Pues una vez me atreví en público a mencionar sus nombres y mencionar su nombre y mencionar que él ha sido uno de los nazis más importantes en términos de apoyar el funcionamiento de esta maquinaria de la muerte. Y entonces desde este día no saben. Hasta el rector de Frankfurt me amenazó en demandarme, no por difamación. Porque yo dije puras cosas históricamente comprobadas. Y Habermas estaba presente, no para los fans de Habermas. Él estaba sentado ahí. Había un solo, esto fue en cenario, en la universidad, Había un solo maestro que nos apoyó. Yo no fui, estuve solo. Damos un grip porque yo fui el que más representaba esta idea con argumentos pues había un solo maestro que nos apoyó Egon eh, Becker se llama y él dijo no puedo quedarme callado porque mi suegro estaba en el campo de concentración no puedo quedarme callado y el rector lo amenazó también dijo señor Becker usted sabe el, el, el señor Abs, ¿no? el Estenazi, tiene abogados muy buenos si usted sigue hablando lo va a matar en la cárcel y Egon Asentado no dijo nada con su discurso democrático bla bla bla bla entonces, y también es uno de los más oportunistas que he conocido en mi vida. Estuvo muchos conflictos con él, aunque ahorita no viene tanto al caso. Pero justo por eso, además no es nazi, por supuesto que no lo es, es incluso es anti-nazi. Pero al mismo tiempo es un oportunista. ¿no? Y él ha hecho una trasalianza con el rector, que era abierta en derecha, nada más para tener una lana por sus ayudantes de investigación, ¿no? para sus copias, etc. Por esto se quedó callado. Entonces, la universidad de Frankfurt, que era, digamos, refundada después del la Nazismo por Horkheimer como rector, ¿no? y nunca logró recuperarse el nazismo la UNED de Frankfurt ha sido una fundación burguesa de la burguesía de verdad, en Alemania había restecitos de una burguesía de verdad en sentido estricto, la palabra, tipo Juárez, tipo Robespierre, etcétera pero sobre todo eran judíos no es el gran drama de, uno de los muchos grandes dramas alemanes es que al matar a los judíos alemanes digo, pasan muchas cosas terribles con eso muchas, pero políticamente hablando es muy importante el aspecto que la parte crítica de la burguesía, que era pequeña, es casi Casi sí, exclusivamente con algunas excepciones judías. Eso tiene que ver con el hecho que en Alemania, aún la República de Weimar, había un antisemitismo muy fuerte que legalmente estaba limitado, ya había rupturas ahí, pero en los hechos el antisemitismo no se superó en la República de Weimar, entonces los judíos aun si fueran burgueses o capitalistas, siguen siendo excluidos económicamente no tanto, pero políticamente sí, era muy difícil tener un cargo casi imposible político en Alemania siendo judío, era tendencialmente imposible sea maestro universitario también era tendencialmente imposible, con algunas excepciones entonces pues te fundan la Unidad de Frankfurt, la universidad en su totalidad ya es una fundación burguesa privada en gran parte por judíos burgueses de Frankfurt. Frankfurt era la ciudad con la comunidad judía más grande en términos relativos en relación a la población. ¿no? Números en Berlín pero relativos a la población era Frankfurt, una ciudad muy judía entre comillas, que en el sentido que había una presencia judía muy importante entonces, la burguesía de Frankfurt liberal era casi exclusivamente judía ellos fundan la universidad en 1919 si me acuerdo ahorita bien, la Autora autoridad equivocada el año exacto entonces y después se funda con independiente, pero más, cierta relación indirecta con el Instituto de Investigaciones Sociales, donde se funda la teoría crítica, con la Escuela de Frankfurt, que es otra fundación también, igualmente ahí es exclusivamente eh, por una familia eh, de burguesía, de, de herencia frankfurtiana, que vivían un tiempo en la Argentina, eh, regresaron de ahí a Frankfurt, eh, que fundan ese instituto. Bueno, eso es exclusivamente de la parte judía, de la burguesía progresista de Frankfurt. Entonces al matar a los judíos, o correrlos los pocos que logran sobrevivir de Frankfurt Frankfurt pierde esta tradición la pierde prácticamente por completo, la burguesía de Frankfurt hoy día ya no es liberal, lo era en gran parte y ya no lo es, y eso también es tabú en Frankfurt, si van a algún evento en Frankfurt hoy si sí me dicen, es la burguesía de Frankfurt históricamente es liberal, nunca dicen y la matamos este sector liberal de la burguesía de Frankfurt o los corrimos, insisto, algunos lograron salvarse, pero obviamente no quieren regresar con toda razón, yo tampoco lo he hecho en su lugar entonces, eh, imagínense es al lugar donde matan la abuela, la mamá, el hijo, el A la madre, ¿quién quiere regresar ahí? Entonces, ese es el gran, uno de los, digo, son muchísimos dramas, ¿no? Y en términos personales, esto ni siquiera es el más importante, en términos políticos, sí es muy importante este drama, porque se pierde esta contradicción interna de la burguesía, ¿no? Este, digamos, este sector preista, insisto, no me odien, se mató, para decirlo a de una madre, para que me entiendan, en mi hijo. Y el sector preista se mata, el sector panista, ¿no? <risa> para simplificarlo un poco, el sector derechista que siempre existe también en la burguesía, este está intacto. Todavía no Vive felizmente y el sector más abierto, tipo Juárez, etcétera, tipo Lázaro Cárdenas. Eh, Lázaro Cárdenas, como saben aquí en Michoacán, mejor que nadie, fue de las familias las más potentes económicamente. Fue oído burgués, ¿no? no está ninguna duda. Pero de esta clase, de esa parte liberal, abierta, incluyente, la burguesía, que hace educación pública, todo lo que ustedes saben mejor que yo, ¿no? He llegado a Gente como Cárdenas hubieran sido asesinados en Alemania, ¿no? Porque era la parte, en, con excepciones, pero son muy pocas, que no eran judíos de la burguesía liberal. Entonces, Gracias en ese sentido es un, es un tabú, es uno de los tabúes más importantes de Alemania ¿no? Alemania en ese sentido no puede ser un país burgués porque la burguesía en sentido estricto no existe fue aniquilada, ¿no? en una lanza entre las clases feudales y los actores más nefastos de la, de la, de algo que económicamente podría además ser burguesía pero no políticamente, y es algo que no se discute en Alemania, ni siquiera en la izquierda eso no se discute, de repente hay uno que otro especialista el tema que se atreve a mencionarlo pero a los, a los tres días se olvida ¿no? hay, vamos a dar un ejemplo más la iglesia católica en la República Weimar no fue expropiada así, como aquí pero había algunos intentos de expropiación muy leves, muy cautelosos, pero fueron expropiaciones digamos muy bene de mucho beneficio porque la iglesia logró negociar que se le pague a lo expropiado y se le, no se le paga un solo palo único, que se le pague algo cada año, y hasta hoy el Estado alemán paga cada año, aparte del impuesto la iglesia que citó Estela aunque todos los obreros alemanes si no declaran que no son bautizados, tienen que pagar y se va al derecho a la iglesia, es el 1.6% del salario, ¿no? que es un diezmo moderno, aparte de eso la iglesia católica y la protestante también, reciben cada año un pago por la indemnización por la expropiación que se hizo en la República de Weimar, cada año se paga, y eso es más de, eso es más de mil millones de euros al año ¿No? Ese, yo no lo sabía, me enteré hace poco por un partido que se llama la izquierda -Link, se atrevió a mencionarlo porque se atrevió a proponer que ese pago se cancione si ustedes calculan, la iglesia ya recibió mucho más de valor de las tierras perdidas, como un pago anual les fue, les fue muy bien con esta expropiación, ¿no? Listo. Sí, a lo mejor. ¿No? Entonces, eh, y la, cuando se atrevió a no había un escándalo, todo se enojó y finalmente la Iglesia Católica dijo, está bien, si nos pagan un adelanto de 50 años, igual aceptamos. ¿No? Y nadie se murió de la risa, hubiera sido para morirse de la risa. Dice, ¿saben qué? También existe la tasa, ¿no? Para, para los criminales como ustedes. Entonces, ese es el problema en Europa, no tenemos, insisto, eh, ni siquiera un calle no me van a odiar, yo nunca pensaba que voy a decir eso, no, calles es un criminal en mucho sentido, pero por lo menos también era totalmente anticlero, Y le un personaje contradictorio muy criticable por muchas cosas pero por lo menos era contradictorio en Alemania no son contradictorios, son congruentes, no solamente matarían zapatos, sino además regresaría en toda las oportunidad de la iglesia ¿no? por lo menos una cosa hace horrible la otra la hace moderna, digamos ¿no? entonces México por supuesto es un país muy contradictorio, muy problemático con nadie lo van a negar, insisto, tiene contradicciones y mani mani los problema es que no tenemos contradicciones todo está perfectamente, digamos, homogenizado y existe una clase burguesa que está aliado hasta hoy directamente con la clase feudal es una sola cosa en el fondo las diferencias desaparecieron con el nazismo las pocas que había ¿no? y la izquierda se somete a eso, ¿no? sí, en el fondo se somete a eso, claro, hay uno que otro intento de rebeldía, etcétera etc, etcétera, son muy importantes hay que mencionar un ejemplo de político que nunca me ha parecido muy bien sus decisiones de la vida cotidiana cuando yo lo viví como político pero su historia es fabulosa no es Willy Brandt ¿no? el único político alemán de alto vuelo después del nazismo que ha luchado en contra de los nazis él en un ejército de Europa del Norte luchó con el arma en las manos en contra de los nazis después se hace por muy poco tiempo por parte del Partido Socialdemócrata se hace presidente eh, bueno canciller en Alemania el político más importante es el canciller entonces él es el único cancelidad después de, de Hitler, que fue obligado a renunciar, eso es muy interesante y la primera petición de renuncia se da cuando va a Varsovia y se atreve a ponerse de rodillas. a lo mejor si algún día a o si váyanse al monumento por los eh, judíos asesinados que es un monumento doble por un lado por la resistencia judía en el gueto y al mismo tiempo por todos los judíos asesinados, ¿no? pero digamos la idea principal es por la resistencia porque había resistencia judía no suficiente, pero sí había algo también, a un tabú también, dicho de paso, muy heroica, incluso, y a mí no me gusta la palabra egoí egoí egoísmo, pero lo voy a usar en este caso. Eran 20 jóvenes que tenían 5 pistolas, eh, como 30 bombos molotovs y ya. ¿No? y quédenos con esto, de detuvieron el ejército más potente del mundo dos semanas el ejército alemán entró había unos balazos eran muy inteligentes, corriendo un piso al otro, un piso al otro, que pensaban que son muchos que tienen muchas armas, y se retiró el ejército alemán que entró con armas automáticas se retiró, ha sido atacado por 20 chavos con cinco pistolas y algunos vamos todos, para que vean el terrorismo o así entre comillas, de los soldados alemanes, y después de dos semanas deciden atacarlos de afuera con la artillería pesada, nunca más se meten los soldados alemanes, porque son cobardes, supuesto ¿no? entonces, desde afuera lo destruyen nos matan. Entonces, hay un monumento para esta gente que eran realmente increíbles, sean socialistas jóvenes judíos socialistas y no es esto no es casual pues tú tenía la formación para estar preparando la resistencia a diferencia de otros judíos que no la tenían como en general la población no la tiene si no es formar políticamente entonces billy brandt llega hasta el monumento parece que no lo había pensado antes y espontáneamente se fueron de rodillas no, entonces yo insisto, estoy, en verdad ese señor no me cae muy bien porque ha hecho cosas horrendas, pero este acto este histórico, si sí es único y hay que nunca olvidarlo, se pone luego Díaz y se hace un escándalo. La foto sale en toda Alemania, y inmediatamente se pide su renuncia. Se dice, ¿cómo un alemán se pone rodillas en frente de un monumento para judíos? Eso es inaceptable. Así lo dicen, no es algo que yo estoy resumiendo. Así dice la prensa alemana, ¿por qué un cuarto alemán se tiene que poner rodillas en un en frente del monumento para judíos? ¿Desde cuándo? ¿No? Entonces, esto pasa en, si mejor viene en el año 72 algo así. Entonces, eh, Finalmente logra, por un voto, gana la, hay una, una votación en el Parlamento donde casi lo obligan a renunciar, por un voto lo gana, ¿no? con, está a punto de perder, hasta gente de su propio partido vota en contra de él. Entonces finalmente lo gana, pero pocos meses después con el pretexto de un espionaje, algo que pasa todo el tiempo, había en su oficina un espía de la otra Alemania, que era la cosa ridícula, insisto, obviamente eso pasa todo el tiempo, con este pretexto sí lo obligaban a renunciar, pero claramente por la historia anterior, la razón verdadera de la otra, que era le ha sido un lucho ero antifascista e Adem si atreve per dire perdono a, los, eh, a la resistencia judía y a los muertos ¿no? entonces, eh, como se dan cuenta, estoy emocionado porque realmente así es la historia alemana hasta el día de hoy, el que menciona el nazismo el que recuerda la resistencia antifascista y el que menciona eh, la resistencia judía en este caso eh, es un criminal es un, alguien que tiene que ser perseguido es alguien que, como en alemán tenemos una palabra muy buena para eso, que es Nest el que se caga, disculpenme pero bueno, así es la palabra, el que se caga en el propio nido ¿no? los pájaros siempre tratan Hacia, hacia afuera, ¿no? Y los Nesbich hacen hacia adentro, ¿no? Están en el nido alemán, todo es muy bonito, todo es muy hecho, hay mucha comida, y se cagan, discúlpenme. ¿no? Entonces, eh, este es el término que usan y, y es visto de hoy como un crimen, ¿no? Entonces, es, esa es la historia de Alemania ¿no? entonces que lo mencioné el otro día en la mesa que me tocó en Alemania, hasta el día de hoy no tenemos un día de memoria por los asesinados no lo tenemos, tenemos un día para memorizar, digamos tenía un día pero se trabaja, me refiero a un día feriado donde se interrumpe la actividad pública y de la economía privada eso no tenemos en Alemania se memoran muchas cosas como la unificación por ejemplo pero no hay un día no en Wanda, digo y no es para festejar Wanda pero Wanda cada año interrumpen toda actividad económica y pública por una semana para memorizar el genocidio de 800 mil o un millón de personas que fueron asesinados. no tenemos eso digamos a lo mejor es un mal ejemplo porque habría cosas, les necesario cosas mucho más fuertes que eso, pero ni siquiera eso tenemos no ni siquiera se interrumpe no, y Billy Brand hizo eso, él interrumpió o sea, por un minuto eh, la normalidad alemana al ponerse de rodillas ¿no? y la insista hasta hoy es muy mal visto eso, en Alemania es un tabú claro, alguna gente de su partido de repente también de eso, pero en general es también algo hoy, hasta hoy es mal visto porque implica dos cosas implica por un lado de reconocer crimen pero también implica reconocer que había resistencia. Porque insisto, el, el monumento es doble y pero todos para la, la resistencia. Porque los alemanes hasta hoy dicen en el fondo el problema era que los judíos no se resistían. En Alemania la idea es que los responsables principales de Auschwitz son los judíos. Porque dijo, porque si se hubieran resistido, nosotros no hubiéramos tan fácilmente poderlos matar. ¿no? Al no resistirse, o res, no, la ideología es que no se resistieron. Que no es cierto, había dos, tres rebeliones. Pero al, la ideología es que al no resistirse, casi, casi nos obligaron a matarlos. Esa es un poco la ideología. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, a lo mejor conocen esta frase que cita a Adorno de un eh, psicólogo judío. Y es una frases mejores que he escuchado en mi vida. Adorno dice, citando es el psicólogo, dice los alemanes nunca van a perdonar a los judíos lo que pasó en Auschwitz o a los alemanes nunca perdonarán a los judíos aquello que pasó en Auschwitz esta frase resume todo, es buenísima y así es, porque hasta hoy en Alemania el antisemitismo actual se justifica poco aquí, dicen, esos judíos primero nos obligan a hacer lo que hicimos, ¿no? y luego todavía siguen hablando mal de nosotros y solo ahorita los responsables que en el mundo entero tenemos un poco una mala fama como genocidas ¿no? ¿No? ¿pero por qué? No, si me entienden, si ellos fueron los que no se resistieron ¿no? y todavía hablan mal de nosotros solo porque cerramos la puerta de la cámara de gas, por favor, desde cuándo se encarga la puerta, ¿no? solo para abrir una lata, echar unos cristales a un hoyo, ¿no? subiendo al texto de la cámara, echar unos cristales que después se convirtieron en el gas mortal, solo por subir a alguien a una, un tren, incluso había policías, hay policías alemanes que ayudaban a las mujeres judías ya de mayor edad a subir al tren, fueron hasta amables, ¿no? entonces le ayudaron y después se dice que fue un crimen, desde cuando es un crimen ayudaron a una señora mayor mayor edad a subir un tren, solo porque va a Auschwitz, ¿Por qué va a ser un crimen, ¿no? entonces esa es la idea que tenemos en Alemania, que en el fondo los criminales son los judíos y los aliados, ese es el otro gran tema, es de eso. si ustedes han visto la película La Caída lo van pueden ver, esa es la película más nefastas que he visto en mi vida, La Caída no nunca venía un muerto judío, ni un muerto comunista, ni un muerto uh, soviético, ven varios muertos alemanes, pro nazis, de vez que vienen las bombas de los malos, de los ingleses, de todos los gringos, nadie sabe por qué vienen estas bombas, aparecen en el cielo de Berlín pacífica, ¿no? y matan a alemanes, ese es el mensaje de la película, no hay esa es la idea que tenemos en Alemania, aparte los judíos que nos hicieron sufrida son los aliados, porque nosotros estábamos tranquilamente en Berlín, Hamburgo, Dresden, así, así ¿no? haciendo la sopa, dando el bebé su leche, y de repente llegan los bombaderos y Matan a la gente, nadie sabe por qué. Quién sabe por qué empezaron a atacarnos, ¿no? y eso es muy importante verlo. Y la izquierda alemana, en gran parte, participa en esta ideología. ¿no? Entonces, eh, de que, el, que, que fue un crimen de guerra las bombas, y por supuesto, no fue un crimen de guerra. Pregúntale a cualquier judío que ha sobrevivido en Alemania, son muy pocos, pero algunos judíos han logrado esconderse en Alemania, era casi imposible. Pero había unos casos, y todos, todos que leí sus biografías, sin excepción, dicen que lo salvaron las bombas, porque varios estaban a punto se ha deportado finalmente y destruyeron las estaciones de trenes y ya no funcionaban las deportaciones eso no se habla las, las bombardeos siempre deben destruir esas estaciones de trenes claro los aliados no pensaron tanto en interrumpir el, el, el genocidio sino sobre todo interrumpir las municiones los tanques que se fueron al frente pero de pasarita también interrumpían el proceso de genocidio con eso y eso salvó la vida a muchísima gente No mucha gente el, sobre, solo sobrevivió por los bombardeos hay un cantante alemán judío muy bueno que se llama Wolf Biermann en una canción dice él dice el día que Hamburgo ardió, ese fue el día que sabía que voy a vivir. ¿No? algo muy, muy, parecido, muy parecido dice, eh, ¿cómo se llama Víctor Klemper, que es un libro importantísimo que les recomiendo, que se llama LTI que es un título en latín abreviado, lingua tercera el, el idioma, la lengua del imperio que es como los nazis logran cambiar radicalmente el alemán el alemán que hoy en día se aprende, es el alemán de los nazis el que yo aprendí es el alemán de los nazis él como el lingüista analiza los cambios, y él dice lo mismo en su autobiografía él dice, a mí me salvó mi esposa que se negó a, a ¿no? porque la esposa no judía y a diferencia de la mayoría de los esposos o esposas que estaban casados con un judío, una judía no se divorció y con eso logró un tiempo de tener la deportación que al final los nazis ni siquiera eso respetaron, pues ya lo iban a deportar, ya tenía su invitación había el tren de deportación y llegaron las bombas y se salvó, porque ya no había trenes a Auschwitz, los trenes estaban ya interrumpidos, las vías de trenes. Entonces, mira, no me van a odiar, pero voy a hacer un comentario muy mala onda, pero yo con el hilo del... Del, de los trenes de línea de la línea 12 del metro yo pensaba ojalá que esto pasando a pasar en Alemania no, ojalá que hubiera a pasar esto en 1942 en Alemania hasta el día de hoy, con bueno, algunas vías ya modernizaron, pero muchas de las vías hasta hoy son las vías en las cuales fueron los trenes a Auschwitz. Cuando Lisette habló del de Shoah y Lanzmann, hasta hoy el me cambió la vida, me cambió mi manera de ver Alemania. ¿no? Cada vez que subo un tren a Alemania, sobre todo cuando veo las vías, los trenes ya cambiaron, y las vías son muchas de las mismas. Cada vez que veo las vías, pienso aquí pasaron los 5 millones. ¿no? Entonces, que se fueron las cámaras de gas. Y entonces siempre pienso, ojalá que hubiera interrumpido. A lo mejor saben ustedes esto, que ni una sola vez un grupo guerrillero, esto se hace con 5 personas, ni una sola vez un grupo guerrillero interrumpió las vías de tren. Ni una sola vez. Insisto, esto se hace 20 minutos con 5 personas. O si tienen la mitad, se hace en un minuto. Entonces, sin la mitad, tarda un poco más. Ni una sola vez se ha hecho eso. Con un tren de se hubieran salvado dos mil personas. En un momento, a lo mejor, una parte reaprende, pero una parte se hubiera salvado. Ni una sola vez. Esos son los grandes enigmas para mí, porque nunca lo han hecho, ni las guerrillas comunistas lo han hecho, ni mucho menos las otras. Entonces, para que vean, ni siquiera la izquierda, ni siquiera los comunistas, y yo tengo mucha simpatía por ellos, porque fue la resistencia más decisiva, fue la comunista, ¿no? Entonces, no digo para hablar mal de ellos, pero ni siquiera ellos, que eran los mejores, interrumpieron las vías del tren. Entonces, para que vean, había una complicidad Implícita. obviamente no estaban de acuerdo los comunistas con el genocidio pero tampoco para ellos era un tema más importante como tampoco para los avianos para nadie lo era, unas pocas excepciones y lo voy a mencionar para que habían tenido un poco, eh, tanto estimo en México, a lo mejor ya hablé mucho tal vez con esto termino, pero Gilberto no Gilberto Bostes realmente es uno de los grandes mexicanos eh, hay una película, si no la han visto vean la que se llama Visa al Paraíso y este señor a los 100 años de dato de entrevista, totalmente lúcido él era eh, con su general de México en en la ciudad, el puerto más importante de Francia, en el Mediterráneo, y él consiguió la visa a miles y miles de personas. Al otro día alguien me contó, no chequé el dato, pero según lo que me contaron, él salvó la vida a mil familias, mudando ¿no? pasaportes y visas, las dos cosas, eh? y llevando a la gente en casos extremos hasta personalmente los barcos, porque a veces los nazis ni las visas respetaron. Entonces Gilberto Bosque es uno de estos mexicanos, eh, insisto, que son aún en México mismo desconocidos. Estudio estuve en Puebla también lo mencioné después se me sacó un maestro me dijo Gerberto Póscas es de Puebla dice aquí en Puebla nadie nadie habla de él nadie es total desconocido entonces eh, él ha sido estos mexicanos en la tradición de Juárez de Cárdenas por supuesto de la Revolución Mexicana no la mencionan obviamente importantísima en este proceso pero a su vez impensable sin los procesos anteriores no como saben la construcción de 17 sin gran parte de la construcción de los liberales alrededor de Juárez No, entonces es una historia digamos que se actualiza con la revolución se radicaliza de alguna manera. Parcialmente. Entonces, en esta tradición está Gilberto Bosques, ¿no? y es de las personas que más vidas han salvado. ¿no? Y él, incluso, en parte con el derecho que tenía su, le daba su cargo de cónsul general, de, en parte, incluso pasándose las leyes. En la entrevista le preguntaron, pero señor Bosques, ¿usted dio pasaportes mexicanos a gente que no tiene nada que ver con México? Le dijo, sí, es que salvé muchas vidas. Eso fue legal, dice el señor. Tienen que ustedes distinguir entre, ¿cómo lo dice exactamente? Lo legal y lo legítimo lo lo legal así leg lo dice seguro digo que usa lo legal lo cómo dice? legalidad ajá ¿Sí? leg ¿Sí, lo, legal y ¿sí lo leg dice eso, no? algo así dice siento. yo siento sí. que lo dice diferente pero son como pero algo como legalidad y legitimidad aunque siento que usa otra palabra en vez de legitimidad pero él dice cómo dices Ah, claro, justicia, eso Dice, hay una diferencia de legalidad y justicia Y yo era justo <risa> No, y yo definí la justicia Claro, tratando de más o menos Respetar las leyes de la ley, lo posible Pero a veces no se pudo ¿no? A veces tenía que dar visas, aunque según los papelitos No tenía derecho, pero salvé a una familia Pues ni modo, di la visa Entonces, estos parte Bolívar se llama a estos derechos barrocos ¿no? Esta idea que, la, la, y, que Está en la población mexicana misma No solamente en la independencia No solamente en Juárez sin en Zapata bacanas, todo lo que mencioné, es algo y pues también me gusta México, es algo, y tal vez es el argumento incluso más importante, aunque está en las dos direcciones, es ir de vuelta, pero está en la población, ¿no? Está lo que llama Bolívar de estos Barroco, el saber que lo que existe no funciona, que las reglas sociales existentes son disfuncionales, son destructivos, son asesinas, esas reglas, y a veces, cada claro, ni modo, no nos queda la nota que respetarlas para que no entra al bote, para que no nos maten, para que no nos exploten, para que nos quiten el salario, pero claro, en bueno, la medida posible tratamos con como diría Gilberto Bosco, ser justos, ¿no? hacer lo correcto, a pesar de todo. ¿no? Eso, resumiéndolo muy fácilmente, es más complejo, es el etos barroco, que está muy presente en la población mexicana, que bien sabe que lo existente es un caos, que aquí nada funciona, pero el problema es, regresando al oportunismo, que se piensa que México es más caótico que Alemania, y no lo es. La única diferencia es que aquí la gente lo sabe, más o menos, lo saben cada vez menos. ¿no? Pero hay una cierta sabiduría popular que se está perdiendo lentamente, pero todavía está todavía mucho más que en Alemania, que sabe que esto es un caos y que hay que ver cómo lo hacemos de todos modos. ¿no? Y por pues eso son posibles personajes como Gilberto Bosco. Y, y esto, y por las razones políticas que ya mencioné, y también esta razón cultural y social, es muy importante. ¿no? Y está en la cotidianidad mexicana. Entonces la gente, ¿cuántas veces no me han dicho a ustedes también, no, esto no se puede hacer, pero lo hacemos? ¿No? Una vez, esto, yo no soy fan de inmigración, me he hecho muchos problemas, pero esto es inmigración y casi mi me, memoria de susto, había una mujer que lloraba. Y lloraba y lloraba porque no iba a dar la visa yo pensaba, ¿por qué llora? ¿Qué, ¿Quién siendo oficial de migración va a hacer el, el caso al llanto de una mujer? porque así, yo en Alemania como sea austriaco también fui cargato de migración y me peor que acá aunque me aparezco físicamente a los mismos idiomas pero me trataron la patada ya siendo extranjero de, digamos, de lujo pero todo me mataron muy mal ahí entonces después de un rato, de repente se va el oficial, regresa con la visa yo dije, no puede ser hay una que, es, digo, eh, insisto, no es para festejar migración ni PIN ni nada de eso, pero es, son posibles esas excepciones, son las lo excepciones, a lo mejor no se da todos los días. Es algo en Alemania imposible. Yo con Alemania aunque llevan un año y ya no tienen voz, no le dan la visa, ¿no? aunque se les traten. ¿no? Entonces, sí, adelante una pregunta. Sí, sí, ah, ya no hay tiempo. Sí, perdón, no hablé mucho. Quizás se nota en la de en de México. con respecto al título, otra vez el, el, el discreto encanto de la modernidad, de lo que no me queda todavía muy claro en qué consiste el encanto. Si sí, sí lo entendí un poco así, fue. alguien dijo que, que tú estás considerando a México como la verdadera, la real eh, modernidad en comparación con Europa o con Alemania, entonces sería ese el encanto, ese, no me queda muy claro. Y la otra cosa es, si estamos hablando del encanto, bueno, de cierta manera el encanto es algo bello, sería como la apariencia de la, de la belleza, la, la apariencia bella. ¿En, en qué consiste eso? Entonces, no, me si ¿Sí escuchaba la pregunta? Tal vez la repito rápido ¿no? es está. La pregunta era qué? Bueno, era el doble, ¿no? pero la segunda era ¿En qué consiste el encanto, la belleza, la burguesía? Y la primera era si lo di, El título, ¿no? si es Por lo que alguien mencionó Porque que, cuando dije que México Es un país más moderno que Europa Si a eso se refiere el título ¿no? Como el encanto, de la burguesía Pero lo dije un poco en el sentido como Manuel, con el en cambio irónicamente Pero al mismo tiempo como contradicción Las dos cosas ¿no? por un lado ironía, obviamente la burguesía no tiene ningún encanto ¿no? obviamente los que organizan el capitalismo organizan la destrucción de la civilización humana de eso estoy convencido, yo soy absolutamente anti y anticapitalista ese sentido es una burguesía, es una ironía y al mismo tiempo también es lo otro por supuesto es preferible una burguesía con su encanto de derechos humanos la inclusión tipo Juárez justamente etcétera, tipo Gilberto Bosques todo eso, eh, en, a diferencia del no encanto fascista Entonces, el título es doble, por un lado es una la neuronía, y al mismo tiempo es un retomar que algo en ahí hay preferible a la a otra alternativa ¿no? el capitalismo tiene dos variantes tiene la variante fascista y la variante de cierta burguesía que más o menos respeta a sus ideales, sin festejarlo demasiado, por supuesto, yo sé que es un peligro pero obviamente no es lo mismo, eso dice Bertolt Brecht muy bien, Bertolt Brecht dice a los comunistas alemanes que dicen lo mismo nazis y burguesía democrática en el fondo es lo mismo, dicen los comunistas y también socialistas ingenuos y Brecht les dice la Diferencia. La nota en el día cuando le llega la Gestapo, el señor de la Gestapo con su gabardina de piel larga y le llega con su orden de aprehensión, este día vas a entender la diferencia entre el bogués que te explota, el bogués que te castiga, el bogués que te persigue y el bogués fascista el que te manda al campo de exterminio. Que económicamente siendo es cierto es más o menos lo mismo, eso es cierto. En los dos casos es capitalismo, pero políticamente y en términos de vida cotidiana es radicalmente opuesto, no siendo al mismo tiempo íntimamente vinculado. En ese sentido el título es doble, no por un lado resaltando la identidad de las dos cosas, lo nefasto que es la burguesía y burlándome de ello, y al mismo tiempo rescatando que sí tiene un encanto la burguesía de verdad, la judía por ejemplo en Alemania, a diferencia de la burguesía que se vende, que da... Eh, ya saben que, que eh, um, se presta a la clase feudal ¿no? la burguesía alemana en general se presta no sé si usa términos vulgares pero pues, prestan las nalgas, no a la, a, la, a, la, a la clase feudal alemana ¿no? es lo que hace la burguesía alemana en su parte no crítica, no judía que es la gran mayoría, disculpenme ¿no? obviamente es una persona educada aunque no se note entonces esta, esta parte, obviamente, eh, te esto muy burlo, ¿no? Y al mismo tiempo, sí había una contradicción. En ese doble sentido, y esta burguesía, como ya lo dije varias veces, crítica, existe obviamente mucho más en México. O existía, se está perdiendo, por supuesto. No, pero existía, y la oita, el PRI, el PAN, los tres partidos hacen un gran esfuerzo. Tal vez López Obrador un poco menos, pero los tres partidos hacen un gran esfuerzo para destruir esta tradición de la burguesía, digamos, diferente mexicana, ¿no? Digo, yo no, no soy muy fan de López Obrador, pero creo, si queremos hablarle bien de él, pues Podríamos decir que es representante de esta burguesía tipo Lazaro Gárdenas, ¿no? Esta burguesía que no está dispuesta a soltar su propiedad, pero a cambio sí da algo, ¿no? Como Robespierre, ¿no? A cambio dan algo. De te, te a cambio le doy tierrecita por ahí, le doy una escuela pública, etc. ¿no? Cosa, que no es cualquier cosa. ¿no? Entonces, sí, en ese sentido el título es doble. Bueno, yo, yo estaba pensando lo del encanto, asociando el encanto con, con lo que llama bien, aquí, la esterilización de la política. Uh. En ese sentido... Y entonces, si sí, también, digamos, eh, esto es una, una posición antifascista, uh -huh, uh -huh. cuando hay, hay, hay crítica de Benjamin a la estrategia antifascista, hay, hay crítica por parte de Bloch, también, uh -huh, uh -huh. en su libro, Herencia de nuestro tiempo, está justamente eh, condenando, digamos, una estrategia de, de, de resistencia que quiere renunciar a ciertos momentos, de canto uh -huh. ¿Sí? es eso, en eso estaba pensando mira, no, muy bien, me gusta mucho y yo no pensé tan lejos ¿no? si, si escucharon el comentario, no, dije el canto en sentido de estetización de la política, lo que critica Benjamin dice, no, hubo cosas que a veces no entiende plenamente la izquierda de Benjamin lo que ahorita dijo aquí el compañero es ¿no? la extensión de la política que, que realizan muy hábilmente los nazis, ¿no? y la izquierda no entiende muchas veces este problema y pregunta o, o sugiere que así se podría entender el título yo no había pensado tan lejos, pero me gusta la interpretación del título. Digo, qué bueno, ¿no? Yo no, a, asumo, aunque conozco esa argumentación de Benjamín no la relacioné conscientemente con el título, pero me gusta mucho la interpretación. Sí. Yo creo que... Hasta aquí, ¿no? Bueno, mucho... queda claro entonces que entre Stefan en la teoría y la vida. No, no, no, no. Sí, sí, sí. Muchas gracias.